Lo siguiente que, que tenemos que hacer para, para seguir trabajando con este, con este proyecto que, que es la Bilsawa es... Ya tenemos aquí importado lo que acabamos de, de hacer y, y lo, siguiente, lo que acabamos de hacer pues, en el video anterior, eh, que se llama Link o Importar. Link o Importar a AutoCAD Revit 2017 de Bilsawa, que sería este proyecto. Entonces ya lo siguiente que aquí ya tenemos todo listo simplemente es arrancar con los muros siempre lo duplican y, y aquí ya como ya todo está listo pues no tenemos simplemente le damos create similar y arrancamos acá sobre todo mirar que que esto les quede en el en donde donde nos ajuste aquí y y listo, ya aquí no es sino trabajar esto de esta manera así. Voy a trabajar toda esta serie pues, de vídeos con respecto a este tema de, de o lo que ya he trabajado, digamos, en el canal, pero eh, estos estos pueden servir. O sea, esto se puede utilizar. O sea, lo que quiero con este es bueno enseñarles primero todo el tema de este, pero más que eso es para yo poder hacer como un replanteo de todo lo que voy a trabajar con los, con la parte del game y, y va a empezar pues a subir de ese tema de, de del, del de para modelado para, pues para juegos porque siempre es, es, estoy pues más tratando de, de enfocar para aprender eh, esos, ese tema 3D y, y por eso digo tanto el tema de las de las unidades ¿no? porque eso es importante cuando se va a importar a un engine o cuando se va a utilizar para no solo pues para arquitectura sino para, para los juegos ¿no? para, y para el tema de, del modelado de que esto tiene que tener pocas capas eh, y poca cantidad de geometría ¿no? aquí nos dice que hasta dónde eso simplemente aquí hasta el nivel 2 y aquí resulta que el nivel 2 pues está muy alto entonces lo movemos de aquí aquí lo podemos alinear o podemos mover mejor moverlo si lo necesitamos alinear, pues lo, lo alineamos. Eso no tiene. Ahí ya está. Y aquí ya nos va saliendo. O sea, es la parte de creación de muros. O sea, creación de muros a través de un archivo de AutoCAD. es muy simple. Pero. Eh, es la base para poder seguir. Eh, con lo que va a seguir. Digamos, en la tercera parte que sería insertar muebles y. y puertas y ventanas porque ya aquí ya están los muros eh, bueno que, que lo van a decir bueno Luis porque este este cómo lo importamos esto es de AutoCAD ya vienen en 3D qué hacemos con eso pues ahí ya está hecho simplemente es solo mirar ese sería el video de la parte de la cuarta parte que sería insertar columnas que nada más es, es mirar cuánto tiene esto pues esto tiene 160 o 150 eh, ya lo podemos mirar en el archivo de AutoCAD, tiene 200 de diámetro. Pues hacemos una columna de redonda y la insertamos. No tiene más problema, eso es todo. Eh, ah, bueno, lo que decíamos: que dicen, bueno, eh, Luis, este, esto es de acá, ¿qué va a pasar con este vidrio? Porque aquí va un vidrio. Todos los que conocen el proyecto saben que aquí esto es ya como un vidrio, una persiana metálica. Eso todo es de, de la cuarta tal vez cuarta o quinta parte de lo que podamos hacer para. Eh, generar un muro cortina entonces eso ya sería eh, otra parte eso, para eso es para digamos ver cuánto tiempo puede estar uno demorando haciendo un proyecto de estos pues que eh, puede ser poco puede ser mucho con respecto al nivel que uno tenga pero pero sobre todo lo que yo creo que más tiene uno que mirar es el nivel de detalle el level of detail que eso es lo más importante porque esto lo podemos hacer o en 5 minutos o en 5 días o, o en 5 años porque en realidad esto no, no, con Revit y con esto nunca termina, o sea, de, de configurar y de trabajar, pues de, de trabajar de una forma buena y, y y que no, o sea, digamos, no es que tenga fin, no es que ya me siente y haga un modelo y se acabó. Eso no es la idea, pues para, para el trabajo. Pero, pero aquí ya, ya simplemente lo que podemos seguir es, es mirando este punto, mirando qué, qué más podemos sacarle provecho a, a la información que ya tenemos. ¿no? Entonces, sí, eso sería, eso es lo que digo, columnas para la siguiente y sí, para, para la cuarta o quinta parte, de insertar columnas. Y aquí ya, o sea, aquí simplemente ya es cuestión de tiempo generar todo el resto de muros y hacer lo mismo en la planta 2 y 3 entonces ahí lo voy a usar hasta que lo termine y lo muestro por ejemplo estas estas eh, yo siempre trabajo con eh, dejando el espacio de las ventanas y los muros para que no tenga después eh, sobre todo para que quede la exactitud del, del hueco el vano en el muro esa pues. es una, una que pueden seguir por ejemplo estas que cuando son lo que decía en la, par en la parte de primero cuando son arcos pues simplemente ponemos aquí. Cuando es sencillo como este. Bueno aquí debería dar completo. Pero siempre Revit tiene más problema con los, con los arcos. Porque él solo es capaz de hacer arcos. O sea los hace pero le cuesta. Le cuesta bastante. Entonces cuando son arcos. ¿no? Por ejemplo este murito aquí en centro. Este es uno más sencillo. Pero bueno vamos a dejarlo de 200 por arco hasta ahí ese listo como este como este caso que es un arco acá también entonces estos son los que hay que mirar para para lo que decía, para la parte después del gaming nos va a servir porque si uno entiende muy bien esta parte aquí en un principio le queda mejor y, y si ven como traza eh, uno aquí el arco que inclusive Rey le deja mirar qué ángulo tiene. Pongámosle 37. Eh, lo podemos mover aquí un poquito. Y él corre el otro muro también. Lo ponemos acá. Vamos a hacerlo otra vez. Como este y le damos arco. Nos dice que desde aquí hasta aquí. Aquí como que está dibujado en dos partes. Eso nos sirve mucho para... Podemos hacer así por partes a ver, qué, a ver cómo sale. Ahí está. Por dos partes. Nos queda mucho más exacto, pero esto se va a ver en el nivel 3D. Que eso es lo malo. Pero yo creo que eh, eh, funciona bien. Funciona bien. Y aquí ya tendríamos la primera planta. Entonces ya pues no sino hacer... O sea, para hacer las otras. Listo aquí ya nos muestra la 2 entonces vamos a quitar este ponemos medium y en line y quitamos aquí donde nos muestra esto le quitamos que no para ponerlo en la segunda planta simplemente lo cogemos de aquí le damos control c y lo pegamos en la otra planta que sería aquí page aligned. To the align to select levels Nivel 2 Y como sabemos que esto está aquí Entonces lo cogemos de acá Y lo movemos para que quede ubicado Donde tiene que ir Desde aquí Bueno podemos coger con este eje Con el último eje y lo ponemos acá. Miramos aquí en la 3D a ver qué pasó. A ver si, si está bien. Está un poquito corrido. Está corrido. Entonces lo, lo ubicamos. De aquí. Lo movemos de aquí aquí. de aquí, aquí y de aquí, aquí siempre toca escoger una línea porque si no él no entiende ya listo este. aquí listo vamos a mirar en la planta 2 a ver qué pasa pero esta vez le podemos aquí colocar lo mismo que hicimos en el primero le colocamos esto acá y esto acá para enfocarnos solo en la planta 2 y vamos a mirar la 1 a ver si ya Ah, se nos movió la otra, claro, se nos mueve la otra porque como no está todo unido en el mismo archivo, pero no hay problema, o sea, ya, ya aquí ya está el, ya podemos seguir trabajando porque ya está alineado, si no está alineado pues lo, lo corremos, o lo que podemos hacer es separarlos, y sí, también podríamos separarlos, pero bueno. Eh, podemos dejar así mientras tanto. Vamos a revisarle aquí otra vez esto para corregirlo. donde está la 1? El underlay. Display. ¿Dónde está? por aquí. el 1. Pero la que tenemos que mover es la 2, la que acabamos de de poner ahí okay. lo que pasa es que tal vez las plantas no están coincidiendo porque eso ya se un error de dibujo pero aquí pareciera que no bueno, están las columnas que esta de pronto este volumen no está tiene bastantes ejes bueno aquí nos muestra este de pronto este punto que ya hicimos de referencia aquí ese es el que de pronto puede ser lo ponemos de aquí aquí, porque eso, eso no es una columna es un, un punto de referencia ese es x eso sí es un consejo ahí pueden usar pueden usar esos esos puntos para ubicar su proyecto míralo aquí está ese era el, todo el problema aquí está como un triángulo porque está ubicado para, para 3D pero también nos sirven en 2D y aquí vamos a quitarle otra vez esto estamos en la 2, entonces que no no nos ponga nada por debajo y ya, aquí vamos a esta y, y ya podemos hacer la, la planta vea por ejemplo acá en estas que tenemos el muro Llega hasta aquí, como decía antes, o sea, aquí está el muro y aquí está la puerta. Entonces, si no, puede hacerlo unido o separado. Si lo hacemos separado, aquí queda el hueco y podemos saber bien dónde va a ubicarse la puerta. Eh, lo bueno es que podemos saber bien dónde está, pero a la vez nos queda incompleto y después tenemos que insertarlo y corregir. O también la otra forma es quitarlo y hacerlo completo. Y después cuando insertamos la puerta, pues ya eh, la ubicamos y le damos el tamaño. Y la, y la ponemos, esa es la otra forma Pero pues siempre tenemos que estar muy pendientes De dónde va esto Porque si no nos confundimos Mira aquí está la respuesta, aquí está el hueco Y después pensamos que ya está bien Y está cortado, y resulta que no No está cortado porque está separado Entonces sí es, es una Que es un, una Una cosa crucial ahí que toca Mirar si y lo otro acá También es importante todo este tema de los De esto de los bloques y eso, porque bueno, aquí como están 2D bueno, pero entonces estos, vamos así hay otro tema ahí que uno puede ver es cuando quiere uno trabajar esto en 2D o en 3D o, o hacer las familias porque el principal problema que tiene Revit son las familias pues es el problema más que, que no importa, que nosotros tenemos muchas familias, sí, nosotros tenemos muchas familias, eh, podemos mirar y tenemos un archivo guardado y tenemos muchas hechas pero resulta que los proyectos eh, cada proyecto tiene todas sus familias. Yo creo que por eso le pusieron ese nombre, familia, porque cada uno va con su familia, ¿sí? <ríe> O sea, cada niño con su boleta. Entonces, eh, cada proyecto lleva muchas, muchas cosas dentro y ese es el, va a ser el dolor de cabeza. Vea otro, otro truquillo que pueden usar. Una vez ya hemos terminado aquí todos ya los muros, ya están todas las plantas. Aquí está, pues, todas las plantas corridas. Hay varios trucos, ¿no? Este que he hecho en el dibujo se le pone esta figura que está aquí y sirve mucho para orientar las plantas, para poderlas ubicar donde tiene que ser acá. O pues sea, ese centro sirve para eso. Entonces ese, ese sirve. Otro truco es coger y hacer una línea de modelo y agruparlas. Eh, si ya las tienen hechas, yo en este caso ya la tenía hecha en otro en otro dibujo, entonces simplemente las cogí, las copié. Y las pegué acá y las agrupé. Si las edito, pues ahí está, las puedo desagrupar, pero pues ahorita lo que para, para, ¿para qué sirve esto, Lani pero para qué sirve esta vaina, pues sirve porque estas son unas líneas que puedo utilizar para referencias externas, o sea, o internas o externas. Eh, entonces aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, porque este terreno es un terreno mm, rectangular. Eh, bueno, eh, se puede hacer en diferentes formas, pero este lo podemos utilizar para. Vamos a borrar esta y oh, bueno, dónde están. No dejémoslo así y le ponemos acá. Vamos aquí y lo ponemos acá. Listo. Entonces aquí le queda esto. Y si queremos otra similar esto para que no quede tan apeñuscado para el delis, pero para qué se hace esto por qué por qué hace eso porque porque ¿Por se necesita <ríe> no, básicamente porque esto sirve para poder referenciar el terreno o sea, ahorita que hagamos ya tenemos esto, digamos que es así entonces para, para cuando ya vayamos a hacer después el terreno eh, entonces aquí le dice que no son visibles ah, porque la estoy haciendo, eso siempre toca hacerlo en esta vista pero aquí en esta vista, sí, en la vista side, ya aquí se pone esto acá y vamos a, aquí otra vez a inline y ahora sí, más en más en top surface y place point. Entonces place point ya me dice que es cero. O sea, si yo quiero hacer una superficie totalmente plana, la pongo aquí, la pongo aquí, la pongo aquí y la pongo aquí ya, finish tengo mi superficie de terreno plana, pero tengo una referencia para que esto realmente me quede cuadrado porque si no lo hago así cuando haga la superficie él no sabe dónde están las cosas, entonces hace esto y eso no sirve porque pues eso no es una cosa o sea, se puede hacer, pero eso no sirve porque no es una cosa que no tiene geometría ¿sí? las cosas que no son totalmente amórficas, pues tienen problemas sobre todo pues tienen problemas, depende para qué los vaya a usar. Pero nada, o sea, de eso no es que no se pueda hacer. Entonces ya tengo el terreno, y ya, ya tengo el terreno. Entonces ahora sí, si yo quiero empezar a hacerle, bueno, unas curvas, chévere que Revit tuviera para hacer diseño acá, para hacer, sí, topología de esto. Pero no, Revit lo que hace es que haces como una especie de superficie ahí, y queda una, un triángulo, sí, sí, queda, a nivel de arquitectura, eso se ve muy pues, se ve bien, pero. Yo digo que Revit sí se ve muy se ve bien. Inclusive esto ya lo podemos renderizar, que esto no lo hemos hecho. Vamos a ponerlo en medium, aquí exterior, aquí no. Eh, eh, y yo digo que Revit, listo, Revit 2017, chévere. Ahí está. Ve, inclusive ya no ah, nos no salió en café. No hay materiales. Pero bueno. O sea, está en medium. Mm como esta es la vista 3D, siempre la renderiza pues de una, pues, con la calidad que él trae, aquí también le puede decir que cuánto quiere eh, están 800 por 488 mm, pero bueno, o sea ese es Revit, bueno, sale esto, sale esto eh, nos muestra, pues, lo importante es que acá, ya podemos, o sea ya teniendo ahí, ya, nosotros ya podemos ya, pues ya no simplemente ya, ya terminamos esta parte, o sea, aquí ya ya tenemos aquí lo que es de la, de la tercera parte del video porque ya tenemos todo modelado. Ya en la, en la, la segunda o tercera parte creo que es la, esta es la segunda parte. En esta segunda parte pues, ya tenemos acá todo lo que son los muros. En la tercera parte se puede hacer o en esta, o en esta parte, bueno, ya así en la otra parte podemos pues, hacer las losas para dividirlo, sobre todo para dividirlo. Porque pues el tema de los videos toca por partes. Porque siempre así me pasó con otro video de la Bildtugenda. De de la, de la, de la, entonces, eso se hace muy largo porque al hacer las familias, digamos, al hacer las familias como son realmente, como estas, o sea, las cosas realmente como son, las reales, las normal las real o sea, la realidad, eso lleva muchísimo trabajo y, y, y pues, si uno lo quiere hacer, digamos, de la manera básica, pues hace una instrucción y ya, o sea, puede hacer aquí una masa, eh, y hace una masa en sitio, y... Y hace esto, o sea, hace una instrucción, crear forma sólida, finalizar, y queda como una especie de muro. Puedo decir que esto es cualquier cosa para mí, eh, yo la puedo editar acá y le digo que, que es lo que quiero que sea, y, y ya. Pero, pues en realidad, esto, pues eso sirve en diseño conceptual. Esto, ya hice un video de ese tema, también revisen lo que es eso importante del diseño conceptual. Eso sí si funciona. Y se puede hacer. El proyecto lo mostré. Lo mostré. Lo hice ayer. Mm, y es la casa X. Que esos son los proyectos. Lo mismo. He eso, sufrido mucho con esos proyectos. Porque. Eh, o sea. Los, no he sufrido. Sino que simplemente. Son proyectos complejos. Que tienen formas. No tan. Simples. Y, y no me ha dicho nada de simple. O sea. Todo es. O sea. Lo bello es difícil. Decía el no Corpizier. Entonces. Eh, eso cada cosa es pues lleva muchísimo tiempo y trabajo que, que les va a costar o sea digamos, a mí me ha costado porque a pesar de que ya tengo ahorita hoy la curva de aprendizaje es larga en Revit, porque es larga porque este programa es complejo entonces no esperen que ya un momento a otro ¡pum! ya, salieron sabiendo Revit, no eh, la forma de trabajo con Revit es, es bastante compleja porque Autodesk siempre nos complica la vida, no en 3D Max o sea 3D Max programan que llevo 10 años, llevo más llevo 14, llevo 15, 14 años, eh, 14 años eh, trabajando en 3D Max y, y no me considero un usuario experto o sea, me considero un, un usuario medio medio, sí, medio o sea, en algunas cosas estoy en nivel experto pero en otras cosas estoy en nivel medio o sea, intermedio no en el intermedio entre bajo y alto pero puedo hacer cosas, sí pero ya o sea eh, eso es o sea ya o sea 14 años para estarle trabajando un proyecto o sea un proyecto no a un programa es que usted es un experto o sea pero pues nada o sea simplemente uno no cree eso pero resulta que no estos programas son tan complejos que eh, con, si con Revit llevo desde el 2012 y dos, llevo 7 años seis 7 años con Revit y bueno, soy un usuario lo mismo. O sea, ahí va uno el tema, ¿no? Va un, un usuario. En me considero un, un usuario intermedio alto. Porque ya tengo más idea de lo que hago. Pero. Pero, ¿qué? Pero. Pero nada, o sea, aquí, esto para hacer estos videos así, lo que digo. Ojalá que esto. A mí me sirve sobre todo para. O sea, yo, ¿Por qué hago esto? Le otra vez, ¿por qué hace eso? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Eh, porque. ¿Por qué hace esos videos? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué se pone a hablar todo ese tema? Por, no sé, pues porque... Porque, porque las cosas... Eh, es como una catarsis O sea, hay que sacar esas cosas Para que no te afecten, ¿sí? Porque esto, aprender estos programas Duele y cuesta Entonces... Eh, pues obviamente utilizar internet Porque en internet está todo O sea, allí está todo Entonces yo lo hice así Yo ya eso lo he dicho en otros videos también yo lo hice así y AutoCAD por ejemplo lo aprendí solo pero y, y Revit pues sí hice un curso y después seguí solo 3D Max lo aprendí solo porque pues eso es muy, o sea 3D Max es el programa que más que más cuesta aprender porque 3D Max la información está o sea hay información pero pero la información que hay no es clara o sea no es no es tan clara, no es clara o sea entonces toca uno o sea, no, no es clara, la verdad, hoy en día, hoy día, 2018, uno va a mirar y, y listo, hay mucha información, sí ya dependiendo para lo que se vaya a dedicar, pero de todas maneras todavía no, no es claro cómo funciona, o sea y como tiene tantísimos, o sea, tantísimos paneles, tantísima información el 3D Max, es complejo, o sea, es tan complejo que... 200, 300, como 400 modificadores, entonces, ¿cuándo vas a aprender a utilizar todo eso? O sea, o sea, no, o sea, <risa> sí, sin 14 años, eh, yo conozco por ahí unos 10, es mucho, pero que sé utilizar bien, sí, entonces ahí, eh, sí, eso es, es que una cosa es conocer y otra cosa es saber usar, saber para qué sirve, o sea, perfeccionar un arte no es que ni los japoneses dicen que son 7 años, pero pues, para, para saber algo en perfección eso es más que una carrera universitaria. Entonces, pues, pues vamos a ver quién, quién se le mide, ¿no? Porque no, no todo el mundo se le mide. Hay mucha gente, no, no se le mide, si usted le va a dedicar siete años de su vida a un programa, pues bueno, ahí ya lo piensa la gente. Pero pues nada, ahí es así, si le van a meter, sí, sí, sí. Bueno, si dedicamos, ¿cuánto tiempo dedicamos a ver televisión? Sí? Entonces. Pues eh, si le va a dedicar, de al fin de semana le dedicamos tanto a la rumba o a lo que sea, o al trabajo, al, al trabajo, pues cuánto le vamos a dedicar, ¿sí? Entonces, nada, pues ahí está. Entonces listo, ya con esto, con esa última reflexión, ahí ya puedo pues, terminar este video para poder hacer el siguiente, que es el de, podría ser el de columnas y puertas, columnas, o, o puertas y ventanas, puertas, es que ahí se nos va a alargar, porque puertas. Eh, en puertas y ventanas eh, eh, bueno, puertas es sencillo pero las ventanas sí no, porque las ventanas son complejas, o sea, en el sentido de que si queremos que esto se abra o sea, que funcione como una ventana en la, en la realidad o que sea solo una instrucción como la que mostraba ahorita acá entonces, y más cuando son la ventana corrida, como las de Corbusier pues, pues, pues bueno eh, sí, la ventana corrida que no es más que un. O sea, estos postulados de Corbusier, pues son. Eso es de otro tema también. Bueno, otro tema no, es de arquitectura, pero. Los postulados de. de. de, de, de Corbusier, pues tienen ciertas cosas que dejó, que, pero sí, sì, son postulados, son teorías. Pero pues si uno se pone a ver, pues ¿qué? o sea, esto es un vano y ya, o sea, eso no tiene. No hay, no hay. sí, esto es un, una columna, un. sí es una columna eh, o sea, sin decir que, sin quitarle mérito, pero pues eso es o sea, no, no no sé qué tanto le miran o sea, esto es una viga, esto es una columna, o sea, estamos hablando del año 32, ven que 23, 25, sí, 23, 23 1923, entonces pues de pronto las épocas eran muy diferentes, pero pues esto no, o sea esto es un, sí, o sea, esto es sencillo esto no, mira, cómo está o algún día estuvo así esto es muy sencillo, pero pues nada, o sea, yo digo que, pues sencillo en la parte de arquitectura, ¿no? O sea, en cuanto a que en cuanto a la forma, en la parte social de la arquitectura, porque ya digamos, en la parte humana y eso, bueno, la, ya la cosa cambia. Y en la cultura, pero pues nada, aquí listo, listo muchachos, esto es la que, bueno muchachos, no señores, porque ya, si llegaste a este punto, pues uff. Quién sabe, porque pues, es un video muy largo, o sea, es, es, es muy largo, 27 minutos, 27 minutos no está tan largo, simplemente es, es una reflexión y ya listo, aquí ya una reflexión y comentar acerca de todo lo que se quiere, o sea, eso es lo que se quiere hacer con estos, con, pues con estos videos y, y, con, y con el tema de, de cómo se trabaja. Ese es, es un video de hay que hacer un video o oh, ya lo hice, lo, lo tengo en, en en elaboración y lo voy metiendo en todos los videos que voy haciendo que es el método de trabajo del Revit y la complejidad, o sea, ahí va el tema de, ahí van los otros programas y ¿sí? como el nivel de complejidad que tenemos que ir manejando para, para hacer proyectos eh, pues cada vez mejores, ¿no? Eh, eh, en cuanto a elaboración. ¿sí? En cuanto porque mira, o sea, aquí, aquí hay un ejemplo, o sea, en cuanto a que la curva, digamos, de esta, eh, una cosa es la curva de aprendizaje y otra cosa es la pues una curva. sí, un arco no, un arco normal, pero ambas cosas van como al mismo punto van a que, a cómo hago esto cómo elaboro algo para que funcione como yo quiero ¿sí? eso es un tema largo pero pues nada, ahí lo dejo ahí lo dejo y ya, o sea ahí lo dejo para que ya aquí en el otro, en el siguiente ya en la segunda parte, en la segunda tercera parte sin las, en la tercera parte vamos a hacer el eh, lo que digo, las columnas columnas y eh, eh, puertas y ventanas o columnas entonces de aquí ya, pero aquí ya está ya está, o sea, ya pues, no tenemos tanto tiempo y ya está, o sea, eso es, bueno, eh, gracias por su tiempo y, y que sigan reviteando.